congreso Uy. vamos a ponernos serios o no o nos ponemos cachondos ¿Cómo nos ponemos <risa> cachando en sentido humorístico ya sabéis que la, televis la televisión como la conocían nuestros padres tiene los días contados la televisión ya no es televisión ya no es televisión a distancia ahora es cercavisión porque los contenidos están en mi disco duro ...están en mi dispositivo, etcétera. Estamos cambiando un poco el concepto de televisión. Por otro lado, se está estilando mucho... ...el tener varias pantallas encendidas. Estar viendo la televisión... ...y estar tuiteando, tener el hashtag, en fin. Si a alguno de vosotros se, se le ocurre... ...la brillante idea de comprar dos televisores grandes... ...para ponerlas en el salón... ...para en una mostrar una cosa y en otra otra... ...procurad que no sean de la misma marca. Porque si son de la misma marca, el mando a distancia... Maneja las dos a la vez y es un caos. Me ha pasado. Bueno, <risa> nuestro siguiente ponente viene de Madrid, es Eduardo Pradanos, es licenciado en periodismo y él maneja un poco los hilos de la televisión social. Ha participado en programas de televisión conocidos como El Barco, Gran Hermano... <risa> y algunos otros mal, roja, sí. normalmente no sale en la televisión, normalmente está por detrás y está manejando los hilos de la televisión, la televisión social. Habla a ver si te suena el micrófono. Hola, hola, hola. Pues es todo vuestro. soy Eduardo Pradanos, les voy a hablar de televisión social. El uso de la televisión y de internet hoy por hoy están prácticamente al mismo nivel. La mayoría de las televisiones vendidas actualmente son ya Smart TVs, de las cuales el 75% se conectan habitualmente a internet. La relación entre Twitter y la televisión es altamente simbiótica. Twitter normalmente los usuarios les gusta hablar de lo que está sucediendo en televisión y los eh, que ven la tele les gusta Twitter para ver las opiniones de otros. Twitter está incrementando su acto como segunda pantalla de la televisión. Yo creo que esto no pega con esto que me había dicho este tipo llamado Andy. ¿no? Yo creo que eh, tenía una ponencia que la ha querido llamar especial y si me pongo a contaros ese rollo, pues no os va a hacer nada de gracia, ¿no? Eh, no sé si va a ser especial o no, pero bueno, al menos vamos a intentar hablar de alguna cosa que a mí me parece divertida. Um, y para empezar, pues os digo cuatro cosas sobre las eh, cuales me gustaría que tuviéramos presentes ¿no? a la hora de, de, de, de, de hacer una, una ponencia o un rato divertido, creo. El hashtag es actitud social. Andy quería que fuera trending topic mundial y todavía está en nuestras manos. O sea que podemos hacerlo, está en vuestras manos también. Me podéis interrumpir en cualquier momento. A mí me han dado un poco más de tiempo, son 30 minutos más 15, o sea que si os parece no dejéis las preguntas para el final. En Twitter soy Eduardo Pradanos, que misteriosamente coincide con la vida real. Y en esta ponencia me veo obligado a utilizar de vez en cuando alguna palabra malsonante, algún insulto o algo, pero es una absoluta obligación. Yo soy eh, educado en los maristas y tengo muy buen eh, léxico, pero no me queda otra. Antes de nada, he cogido antes un ángulo muy bueno. Estoy que lo tiro para haceros una foto y hacer mi pequeña contribución a, a, a la ponencia. ¿no? Creo que por aquí mi madre va a ver que habéis venido mucha gente a verme. Bueno. Compartir en Twitter, Flickr, Instagram... El público me mira extrañado ahora mismo en actitud social. Compartir... Bueno, los que estéis en Twitter lo veréis. Finalizado. Eh, vengo a hablar sobre todo de tres cosas. ¿no? Si la televisión estaba muerta, ¿por qué cada vez la vemos más? ¿Por qué casi hay cuatro horas de media de consumo televisivo diario? ¿Qué es televisión social o social TV? Y sobre todo, ¿por qué mola tanto ¿no? esto de la social TV? Al menos para mí. Para mí mola por varias cosas. Por cuatro, principalmente. La primera es porque nos gustan las palabras cool, ¿no? Ayer mismamente... Me está matando esto. Ayer mismamente, este tipo, no sé si le conocéis, eh, organizaba un evento y, y, y mirabas cómo eran todas las eh, palabras sobre las que se hablaban, los palabrejos, y había networking, SEO... Networking, que básicamente es ir a tomarse cañas con los que quieres venderles algo. SEO, que es eh, maquillarte técnicamente. Gamification, que es creer que eres más joven de lo que eres eh, en redes sociales, volver a la juventud. Mox, que suena raro. Sí, Mox, que suena raro, pero es este. No, ya es que tienes que tirar un poco de aquí. Vale. ¿Mejor ahora? Sí. Bueno, MOX, que es una raro, pero no deja de ser. Me van a corregir, pero mmm, una, una, un, unos cursos online, ¿no? Y Social TV, ¿no? Que probablemente si viniera a hablar de televisión no tendría hueco aquí, pero como vengo a hablar de Social TV, Andy eh, le he medio engañado y me ha dicho que te voy a dar una ponencia especial, la has llamado, ¿no? Bueno. Al final lo que tenemos que hacer es un glosario de ideas y de, y de, y de términos porque estamos llenos de, de palabrejas raras, ¿no? Por ejemplo, hablamos de multitasking y realmente ¿qué es el multitasking, ¿no? Según un estudio de Avas Media, el 80% de los menores de 25 años en el Reino Unido utiliza una segunda pantalla para comunicarse mientras ve la tele. Un 72% utiliza Twitter, Facebook o alguna aplicación móvil para realizar comentarios durante los programas. Y las redes sociales ya ocupan el tercer lugar en el ranking de actividades que se realizan mientras ves la tele. ¿no? Bueno, pues eso es multitasking. Pero para mí multitasking es lo que hace mi madre cuando ve Sálvame mientras juega Palabrados y a la vez me riñe. Probablemente por tener los pies en el sofá o tener los pies encima de la mesa. Yo me fui de casa con 18 años, tengo 30, entonces, claro, llegar a casa y que tu madre te riña por estas cosas, al menos te da para ponerle en una slide en una presentación. ¿no? Y mi madre, que hace multitasking un día, eh, le, le regalamos, mi hermana y yo, de cumpleaños, un... un... un... un tablet, porque le daba envidia, mi iPad. Y... y, y se descargó a Palabrados, y a mi tía domicilió la nómina no sé dónde y le regalaron el mismo tablet. Mi tía no tenía ni idea de cómo hacerlo funcionar y se lo dio a mi madre, que tampoco tenía ni idea, pero lo suficiente como para jugar contra sí misma a Palabrados. <risa> Digo, pero mamá, dices es que así ganó siempre. Digo, yo, normal Es lógico, ¿no? Pero, pero ella está contenta, ¿no? Y eso es multitasking también. O sea, al final eh, no hace falta ponerle cosas raras. La señora del ganchillo, viendo la telenovela, ya hacía multitasking. Lo que pasa es que quedaba, queda ahora más cool que venga yo aquí y os lo ponga como un término mega guay y digáis, wow. ¿Qué gurú es este tipo llamado Eduardo Pradanos es que dice términos raros y vende un poco la moto, ¿no? Pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? ¿Cómo son los multitaskers? Estas personas que hacen varias cosas a la vez, por ejemplo, vosotros ahora estáis eh, tuiteando, riendo y probablemente hasta hagáis una foto. Pues eh, hay cuatro tipos de multitaskers, según un estudio de Salvetti and John Bart y Abbas Media. Ahí está. Hay cuatro tipos, ¿no? Los que son los prosumers, ¿no? los prosumidores, que son productores y a la vez son consumidores, que es lo, lo, lo que toda producción quiere. Están los creative, creator natives, están los entertainment y están los eh, social native dependiendo de la edad, dependiendo de su forma de actuar y dependiendo de su manera de interpretar las señales que se les da a través de la televisión y ellos canalizarlas en redes sociales estaremos en uno o estaremos en otro. Probablemente incluso tendremos varios, ¿no? Y en este glosario que se me ocurría ayer para explicar los términos, también se me ocurría, digo, tendré que hablar de qué es audiencia social o share social, ¿no? Que, según este estudio que decíamos de Abbas Media al principio es medir la capacidad de un anuncio o un contenido para generar cobertura en medios sociales y en última instancia engagement ¿no? engagement es la palabra de moda, una de las palabras de moda con el consumidor además el análisis del contenido y los comentarios en redes sociales pueden revelar insights de consumidor más profundos y el sentiment hacia las marcas, el sentiment es muy difícil de medir como todos bien sabéis Bueno, ¿qué es audiencia social? es son los tres tipos que luego os voy a presentar y sobre todo que es engagement no porque es una palabra que suena muy bien y además si tienes así la voz grave como yo suena como que retumba todo el el escenario y dices engagement y la gente dice wow este tío sabe lo que es pero engagement para cada uno es una cosa y probablemente todos tengamos razón no uno dice para mí engagement es una especie de vinculación especial con el contenido por el cual me lleva a compartir cosas que van más allá de, de lo aparentemente racional, ¿no? Pues bueno, pues tiene razón, ese tipo tiene algo de razón, ¿no? Otro dice que es una especie de. una especie de anillo que va al dedo del consumidor. Y. estoy viendo a ver si ponía algo malo. Eh, y se hace. Y se hace como muy.. muy muy a la forma del propio usuario, ¿no? Y otro dice que engagement eh, es eh, pura emoción, ¿no? Para mí engagement es ir en agosto por Madrid, por el centro, con el calor que hacía un día, y me encontré con un ING, tenía que mm, entrar para hacer una gestión. Hacía un calor tremendo en Madrid, el, el, el verano es demoledor. Y lo primero que vi fue una fuente llena de botellitas de agua, ¿no? y cogí una, la bebí de un trago y dije, coño, esto es engagement, o sea, me da igual eh, todos los términos raros, me da igual todas esas definiciones mmm, absurdas, al final lo que quiero es que el que manda o la marca me haya se haya puesto en mi lugar y haya tenido esa empatía por la cual ha dicho, coño, en agosto, ¿qué le doy a este tío?, ¿50 euros por domiciliar la nómina? si sí, le da igual, si no va a traer a nadie. Eh, una, un pin, una, una botellita de agua, y me vale para contarlo, y ese es el eh, verdadero engagement para mí, ¿no? Otra palabra es la hiperconexión. Porque creo que si tenemos que hablar de redes sociales y hablar de, de televisión social, tenemos que hablar de personas como este hombre, que me encontré en el metro de Madrid, que le veis ahí al fondo, rodeado en un círculo rojo, eh, con, su, ...con su tablet, ¿no? Este hombre probablemente tenga la edad de mi abuelo... ...al cual yo le pongo el, el ABC... En, en, ...del ABC porque es el que a él le gusta en concreto... ...pero bueno, a cada uno le gusta una cosa... Eh, ...y lo pasa él sabe que para pasar de página es así, y para seguir leyendo es así. Y le dejas, vuelves a los 45 minutos y se ha leído medio periódico, ¿no? Pues este hombre, la hiperconexión de este hombre es esa, ¿no? Pero es que a la vez nos damos cuenta de que la otra mujer, su hiperconexión es maquillarse, ¿no? En ese momento yo me di cuenta luego cuando llegué a casa, es como Velázquez. Al final no sabes cuál es lo muy importante del cuadro, si lo del principio o lo que está al fondo, ¿no? Pues en este caso, yo tampoco lo sé, mm, dice, joder, son las 3 de la mañana, debería apagar el eh, ordenador e irme a la cama. Y te vas a la cama a hacer eso. Y eso lo hacéis todos. Y el que diga que no, es que ya le ha dejado alguna novia por eso y por eso, <risa> y por eso dice que no. Muchas gracias. Porque la vida, amigos malagueños y de por aquí... Y del sur es lo que sucede mientras estáis mirando vuestro smartphone y es así se está pasando un montón de cosas y vosotros estáis pegados a vuestra hiperconexión a vuestro multitasking y a vuestro social tv y mientras la vida va pasando como estas cuatro chicas que me encontré en el autobús de madrid entraron las cuatro juntas y lo primero que hicieron fue eso y yo dije, estas son tan tontas que estarán metidas en un grupo de WhatsApp, las cuatro hablando entre ellas, pero no se miran. Pero no se miran. Y, y, y, y, y eran amigas, ¿eh? vinieron juntas, o sea, es absolutamente verdad. Esto no es hiperconexión, esto es hipertontería, yo creo. Yo creo. ¿Y qué es interactividad? Que también viene mucho al pelo, ¿no? Decía Platón, hay que poner frases así de gurú en estas ponencias para que la gente las retuitee, que lo que no sé tampoco lo creo saber. ¿no? Bueno, pues decía una chica, la interactividad empieza en el momento que mi madre le contesta sí guapa a Mariló Montero cuando ve el programa en televisión. ¿no? Porque ella cree que Mariló le está haciendo caso. Y tiene engagement con ella. ¿no? Pues eso es, para ella. Porque yo vengo de aquí. Yo vengo de... Yo nací en el 82, tengo 30 años, y vengo de eh, cuando había la primera y la segunda, y había con las manos en la masa eh, los mundos de Yupi, eh, Scooby-Doo, todo eso, ¿no? Eso yo lo he conocido. Ahora la gente tan eh, joven como la que veo aquí, pues tengo un ex compañero mío ahí, Robert, que es de mi edad y eh, amigo de, desde pequeño. Hemos visto esto, ¿no? Y, y, y está ahí al lado, ¿no? No hace tanto. Y ahora, fíjate si ha cambiado, que hacemos checking cuando estamos viendo un contenido en la tele para hacernos los guays, que nos haga gamification y a la vez nos den un beige por el cual eh, tengas más puntos que el otro mmm, y generes una conversación activa en torno a lo que estás viendo, ¿no? O sea, de esto a esto, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado, no? Pues un montón de cosas, ¿no? Y como somos modernos, porque nos gusta ser modernos y, y hacernos los modernos, ¿no? Porque al fin y al cabo las redes sociales, coño, pues tú, hay crisis y tal, ¿no? Pero si tú vas a cenar ayer, como fuimos, y sacan un postre guay, pues lo tuiteas, ¿no? En plan, te jodes, es un postre que, que mola, ¿no? Pero, y estás diciendo, joder, en el fondo... Igual no teníamos que hacer eso, pero da igual, lo haces, da igual, yo el primero, ¿eh? eh y yo me hice un Tumblr, ¿no?, que es una red social de modernillos, básicamente. ¿Qué es lo que hice? Pues el copy que puse ya desde subtítulo era, a ver si os pensabais que yo no sé hacerme el moderno, porque en el fondo solo hago esas cosas, ¿no? Yo no quedo con gente después de trabajar, yo me voy de after work, que es muy diferente, es muy diferente. Los modernos bebemos gin tonic y lo tuiteamos aunque no nos guste el alcohol. Eso también es importantísimo. Si te bebes un gin tonic, tienes que tuitearlo y subirlo a Instagram. Si no. Porque yo también vengo de aquí. Yo vivía en Málaga hace... cuando hacía cuarto de carrera y iba con un disman de estos y me decía a la gente: ¿qué tal? Me daban la espalda y estaba 15 segundos sin sonar. Y ahora es al revés, voy con unos cascos así de 200 euros con algo que probablemente no es ni el Disman, va pinchado al iPhone, ¿no? Y ahí era guay y ahora soy también guay, incluso más porque lo subo a Instagram. Y también conozco lo que son las... los cassettes, y los que seáis de mi edad o mayor, lo sabréis, los Bullies bigs y los cassettes más los Bullies bigs. Y ahora hay gente que se ríe y dice, mm, yo no lo sé, yo... a mí me suena. Y los del 82 para abajo no lo sabéis. Y si lo sabéis es porque os lo ha dicho el hermano mayor. Porque un bolivic y un cassette todo el mundo sabe que se parecen en una cosa, que es, para dar la vuelta a la cinta y que no te coma pila el Wallman, usabas el bolivic, ¿no? Bueno, por eso mola la televisión social. Pero también mola porque se han creado nuevos perfiles y nuevos roles, ¿no? Principalmente tres, esos que os decía antes. Primero es el tuitero Guasón, ¿no? Que probablemente... Conoceréis a Jouriño, ¿no? Que es incluso mejor que el verdadero, y eso que el verdadero ya de por sí es, es una caricatura de lo que podría ser una persona, ¿no? Está Carmen de Mairena, Lopera, que por aquí, aquí os he querido hacer un guiño en la tierra, sé que no es precisamente de Málaga, pero... No, no, pero... Andal... Porque sé que os cae mal, hombre, por eso lo pongo. Y Fallando Torres, ¿no? De Fallando Torres había otro que también era Paquetorres. Y lo iba a poner, pero digo, no voy a poner dos. No o sé, sea, al final, la gracia es la misma. Peón Aguirre, que lleva un mes y medio sin tuitear, pero era muy buena. Y el hematocrítico, ¿no? Que es un tipo que se le ocurre un día eh, decir que... ¿Quién quiere casarse con mi hijo? No se tuitea con un hashtag oficial, sino que se le ocurre, se les ocurre un, eh, un calificativo para esa gente, por llamarla de alguna manera. Y es Tróspidos, y acaba haciéndolo trending topic mundial por encima incluso del um, hashtag propuesto por la propia cadena. ¿no? Esta gente son fans de producciones y tienen fans de fans. O sea, es como una, un envoltorio 360 tremendo. Luego está el tuitero Fisgón, que yo mi ejemplo es mi hermana, porque ella está en Twitter, se ríe dices ¿qué pasa? ¿Qué, qué te ríes? Y, dice, ¡Hii, hii, y te lo dice, pero nunca tuitea. Esto no computa, ¿no? A la hora de monitorizar, Da igual, no, no, no usa un hashtag, no usa una mention, no hace un retweet, pero le influye Twitter, porque está con la lupa. Parece que es un ordenador que está solo, pero no lo es, ¿no? Eh, les está influyendo ese consumo en segundas pantallas a través de redes sociales, aunque sea muy difícil de medir. Y luego está el tuitero cabrón, ¿no? Que es una evolución del troll. Lo que pasa es que es muy mejorada, porque en el troll decía antes esta es una guarra, eh, guarra puto, puto, puto, puto, eh, en forocoches, por ejemplo, ¿no? Y, y nunca iba a entrar esa chica a, a Foro Coches a verlo. Lo que pasa es que ahora el, el tuitero cabrón tiene una ventaja, que es con poner arroba buena fuente, puede poner buenafuente cabrón. Y buenafuente lo lee, le bloquea, pero ya lo ha leído. Entonces le bloquea y luego pone follonero cabrón. Le bloquea y luego pone Berto cabrón y puede estar así con todo el terrat o con todos los que quiera eh, y al menos ha mostrado su parecer en este caso un poco mmm, diferente al eh, al que querría saber el al que querría tener el profesional pero el profesional lo ha leído y esa palabra que también se dice mucho que es democratiza a las personas no twitter democratiza porque te puedo llamar hijo puta y eres eh, rajoy no y, y, y lo vas a leer bueno en este caso no lo va a leer porque tiene community pero pero otros casos no. El tuitero cabrón es peligroso en la medida en la que no nos demos cuenta de que hay que tener una estrategia en redes sociales. Y luego la tercera parte por la cual eh, mola la televisión social es porque nos gusta el cachondeo, ¿no? Pesadilla en la cocina con mi querido Alberto Chicote, que me parece un animal televisivo y una cosa tremenda, como se mueve en pantalla y y hay rumores de que si te da una torta te manda dos manzanas más para allá. ¿Puedes ver pesadilla en la cocina? De una manera habitual, lineal, viendo la tele, o puedes tener Twitter abierto al lado, ¿no? Y si tienes Twitter abierto al lado, ves cosas como sí, sí, Chicote es maravilloso, pero bien que le querías soltar una buena hostia, ¿no? O Chicote lleva puesta una funda de nórdico de Ikea, O, oh, muy bien, Chicote, hablar de coca con un marroquí al lado. <risa> Eso fue el capítulo de Vuelta de Navidad. No sé si lo visteis. O Chicote y el Barbas, o se lían a hostias o se comen la boca. Hay, Como veis, hay para todos los gustos. Desde como este que es más filosófico, hasta otros que son más mundanos, ¿no? Yo creo que los que llaman a Chicote es porque quieren que les redecore el local, que es verdad. Porque son una guarrada, pero al final se lo, deja, se lo deja chulo, ¿no? Le voy a servir por la derecha porque estamos en tres cantos y aquí se da mucha importancia al protocolo. Bueno, ¿y dónde está aquí la diversión? Pues, para mí, Está en los ojos del que mira, ¿no? ¿no? A mí esto me hace gracia, igual a otro le hace gracia tuitear Cuarto Milenio, que lo he descubierto el otro día y es fabuloso, de verdad. Ves Cuarto Milenio un domingo a la una de la mañana tuiteando, me lo recomendó un amigo y es... De verdad, ¿eh? Yo no sé qué he hecho hasta ahora, pero es maravilloso, es increíble. Están troleando todo el rato a Iker y ya su peinado fue, es una evolución, ya nadie se mete con su peinado, sino con cosas mucho más avanzadas como... <risas> ¿Qué ponía el otro día? No me acuerdo, no me acuerdo. Para que veáis que no lo tengo preparado. No me acuerdo cómo era. Era algo así como un extraño suceso... No, era, no lo recuerdo, no lo recuerdo. No lo recuerdo. La gala de Nochevieja, que es rancia por naturaleza, ¿no? Antes me decía alguien que le había encantado el, el, el discurso del rey, este año que nunca lo ve, precisamente por leer, leerlo con Twitter a la vez, ¿no? Y yo le he dicho, coño, pues es verdad, voy a hablar de Nochevieja, pero podría haber hablado perfectamente del, eh, del discurso del rey. No sé quién me lo ha dicho. Bueno. Eh, la gala de Nochevieja es absolutamente... Eh, lo más moderno es Rafael. <risa> y este año, además, en concreto, eh, salió este tipo y esta tipa, ¿no? Pero eh, cogió mucha fuerza una cosa que, que, ahí lo veis, que es el tupé de Imanol Arias que de verdad fue una cosa que no, no, no se lo merecía, ¿eh? a mí no me cae tan mal. Pero le, le han destrozado, le han destrozado la vida. No sé si la vida, pero pidió perdón y todo, ¿eh? Fenomenal trabajo del equipo de peluquería de TV, Manol Arias y Yanni Gartiburu llevan el mismo peinado. Por favor, pero ¿cuánta laca en él y le han puesto a manol. Cuidado con Imanol Arias, que le ha poseído la peluca de Snake de los Simpson y en breve matará a Anne Burtururu. ¿Qué le pasa a Imanol Arias en la voz? Se ha tragado un helio de un, un, el helio de un globo porque también parecía que estaba un poco pizpireto. Parecía que venía del pimpi, vosotros lo entenderéis. Nos podemos dar un poquito al beber, decía frases así, ¿no? A, alimentando a las nuevas generaciones al botellón. Por cierto, botellón que ya no se hace en la Plaza de la Merced, me han dicho, yo cuando estudié aquí, pasé buenas tardes ahí. Alcanzando niveles de Supreme Titan, no es un tupé, es un desafío a la ley de la gravedad. Y Manol va más jodido que Pipi Estrada un viernes. Mi madre dice que no es Imanol, que es un doble. A no le ha faltado decir, cago en la leche, Merche, mientras se agantaba con las uvas. En casa de los Barden han oído que hay que llevar algo rojo por encima y se han echado a la madre a la espalda. No todo iba a ser la había que dejarle un poco tranquilo al hombre, ¿no? Pepe Villula en TV, ya sabemos que hay crisis, pero manda cojones. Las nocheviejas de TV son la misma desde 1983. Bueno, decía Orson Welles, voy otra frase de estas para tuitear, que lo peor es terminar un artículo y que la máquina de escribir no aplauda. Cuando escribes un tuit divertido viendo la tele y la gente lo retuitea, al final es como un aplauso general, ¿no? Y en esa misma noche, sin ir tan de la mano con el tema Imanol, pero una persona puso, a mí de Gandía Sor me gustó más el libro. <risa> 229 retweets, etc. ¿no? no hace falta complicarse mucho más, ¿no? Para llegar a, a, al corazón de una persona como yo, que no, no, no quise salir porque dan mucho garrafón en mi casa, en mi tierra, en, en Nochevieja, están los bares muy llenos, y digo, me voy a intentar pasármelo bien en casa, tengo que tener una excusa. Y, y, y mira si la tengo, ¿no? Que voy contándolo por aquí y hasta os hace gracia. Eh, y la cuarta cosa por la que creo que la televisión social mola es por otras cosas sin apenas importancia y os lo pongo ahí con un guiño, ¿no? GetGlue es una plataforma de hacer check-in mientras ves mm, contenido audiovisual, sobre todo eh, películas, series, programas, aunque también puedes hacerlo cuando juegas un videojuego, lees un libro. Por ejemplo, durante la Super Bowl este año, había cinco contenidos premium que se desbloqueaban al hacer check-in. Bueno, cuando empezaba el, el partido, otro cuando se salía en el descanso, bueno, varios. ¿Qué pasaba? Que cada vez que hacías check-in, aparte del gamification de ganar un nuevo sticker o un nuevo beige, te daban algo que de verdad molaba hacerlo, ¿no? Como era una suscripción a Hulu Plus que es como una plataforma de video on demand, videoclub online, gratis durante un mes. Con lo cual, pues lo haces, ¿no? Lo haces porque tienes un mes gratis para ver pelis. Y como lo tienes vinculado a tu Twitter y a tu Facebook, normalmente pues el efecto viral suele funcionar. Y la televisión social es muchas cosas al final, ¿no? No solo esas tres que decía ya al principio, para empezar un poco de una manera graciosa, ¿no? Pero es generar una conversación activa en torno a lo que se está viendo eh, muchas veces estás tuiteando casi como si estás en un mensaje, en un grupo de WhatsApp y hay gente que hace televisión social en WhatsApp, en WhatsApp porque le da vergüenza expresarlo en Twitter, pero eso también es ya no estás solo en casa yo día, días que estoy solo en casa y hasta que viene mmm, la gente estoy muerto de risa yo solo, porque no me siento solo, no estoy tumbado en el sofá con el mando medio dormido, sino que estoy tuiteando, muy divertido es un consumo mucho más activo, ¿no? ya no estamos medio dormidos, sino que estamos participando y generando contenido nosotros mismos. Segundas pantallas, hay un montón de modelos de negocio que se eh, desarrollan en iniciativas de second screen y que son interesantes tanto para el consumidor como para el, el, el, el, el propio desarrollador o la cadena, la productora o quien sea, analítica. Ya no hablamos de audiencia solo, sino de audiencia social y no hay un, pa un patrón como lo hay de cantar en, en, en, en la audiencia. Pero ahí está Twitter, ahí está Global In Media y saldrán más. Al final una se quedará como el patrón oficial que diga has hecho un 83% de share social y eso te repercute en tanto en tu, en tu producción y además mmm, el sentiment es positivo cuando sale Melendi, como era con la voz, negativo cuando salía Bisbal, etc. ¿no? Eh, engagement, lo cual hemos hablado. Dime. Eh, bueno, ¿te, te puedo interrumpir. Por supuesto, por supuesto. Hola, vale. Eh, no sé si te acuerdas en la última edición de Operación Triunfo que hubo, que en Twitter fue super líder de audiencias y tuvieron que quitar sí. el programa por. Un... Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Porque realmente eh, no está demostrada una verdadera correlación entre unos. Exacto. Entre los. Eh, el mayor audiencia social y una mayor audiencia real. Si sí, es verdad que Nielsen dice que mmm, cada cada entre 9 y 14.000 tweets hay un 1% más de share en Estados Unidos sobre todo en, en gente de 25 a 32 años, pero mmm, la correlación no está absolutamente medida y aunque es verdad que siempre será trending topic sobre todo, y varios trending topics eh, muchos de ellos incluso metiéndose con el Pilar geno, Rubio. El el Geno. Sí. ¿Cómo? Eh, eh, sufro como Geno. Sí, el, eso es. Eh, al final pues el programa se canceló. Pero también es verdad que a otros programas les viene muy bien como cadenas un poco más minoritaria, minoritaria como son eh, MTV, eh, Gandía Sor pues les ha ayudado para darse a conocer en un público que en principio no... Sí, pero no te hace gracia no que sea super trending topic, Operación Triunfo y luego fuera lo tengan que quitar. Pero ser trending topic no siempre es bueno, en ese caso muchas veces era por cosas malas, por meterse con Pilar Rubio, por el, el sufro como Geno, por no sé qué, por no sé cuál, o sea... Mmm... Ser trending topic no tiene por qué ser eh, algo positivo, siempre. Y muchas veces en el prime time es, es, son sátiras. Son de sátiras. hecho, Pilar Rubio ya se ha quedado con eh, lo de GAFE. Desde, desde sí, de hecho, Pilar Rubio no ha renovado por Mediaset. ¿Qué te parece si continuamos con las preguntas? ¿no? Eh, si me dejas eh, un minuto, acabo y vamos a las preguntas. ¿Te parece? Bueno, con todo esto hacemos unas cuantas cosas. Monitorizamos, analizamos, fidelizamos, actuamos y creamos. Y al final, ¿quién es más listo? ¿no? El que el que se atreve a hacer cosas o, o el que audita y dice, estoy. Mmm, eh, pues la audiencia social es algo que solo se mide en Twitter y Facebook no se mide y WhatsApp no se mide. Obviamente no se mide porque son redes sociales cerradas, pero.. Eh, los avances que se han hecho son importantísimos y no, no por eso vamos a, a hacerlo de menos, ¿no? La gente se olvida lo, de lo que dices, pero luego no se va a olvidar cómo les has hecho sentir. Y la, la mmm, televisión social ayuda mucho a crear una empatía y un engagement, valga la redundancia, con el espectador que es imposible de encontrar de otras maneras. Bueno, aquí he puesto lo de publicidad, lo paso rápido, yo dirijo un curso de televisión social y básicamente lo que enseñamos es eso, modelos de negocio asociados a la televisión social, no solo guión y no solo contenido. Nielsen está por ahí, Nielsen y eh, su acuerdo con Social Guide, eh, Nielsen y Twitter, bueno, los grandes están juntando todos, así que si... Hablamos al principio de que si la televisión social, eh, la televisión estaba muerta, ¿por qué cada vez la vemos más? Creo que ha quedado un poco claro por qué. También qué es la televisión social, qué es todo eso, y por qué mola, o creo que mola. Por cierto, me han maquillado hoy, o sea que estoy radiante. Eh, aprovecho para saludar a mis amiguetes de la cena de anoche, que lo pasé muy bien. He estado en el Pimpi, espero poder ir esta noche también a tomar algo, yo viví aquí un año y era uno de mis sitios favoritos, he hecho unas fotos por Málaga y... Bueno, no sé si ha sido una ponencia especial. Para mí sí que ha sido especial volver a Málaga a contar algo que hace un montón de tiempo, cuando bueno, no tanto, seis, siete años, cuando vine a vivir aquí no tenía ni idea de lo que era y ahora parece que sé algo. ¿no? O sea, que es algo que cambia tanto y va todo tan rápido que, que no hacerse el experto, pero sí intentar crear iniciativas en ese sentido es prácticamente... o, o, o es mmm... No es demasiado difícil, ¿no? Ahora cualquier cosa supera a la, a la anterior. Muchas gracias. Y si me queréis preguntar algo, pues tenemos un cuarto de hora. Eh, Hola. Eh, mira, eh, quería preguntarte, eh, ¿puede ocurrir, no sé si está pasando ya, que un programa que no tenga mucha audiencia en televisión se mantenga en parrilla porque tenga mucha audiencia en redes sociales? En España no ha pasado, en Estados Unidos sí ha pasado, pero no suele ser habitual que los propios consumidores a través de redes sociales hagan tal lobby que lo acaban manteniendo. Sí es verdad que hay luego producciones que acaban pasando a web series y gracias a eso eh, con una producción mucho menor se sostiene, pero pero bueno, creo que todavía eso está difícil. Ya te digo que en Estados Unidos sí que ha pasado en un caso. Eh, bueno, otra vez soy yo. Hola. <risa> a ver, eh, hace esta semana leí un artículo en El País sobre que... A ver, ¿cómo me explico? Hace un tiempo, hace cuatro años, era muy guay estar en Twitter y había muy poca gente en Twitter y era como la red social alternativa y todo muy guay y, todo. y ahora, pues desde que están todos los programas de televisión, entre ellos Sálvame con el hashtag y ha venido como este boom de todos los programas tenemos que tener el hashtag y todo esto. Sí. Y gente que se abre, solo, se abre solamente cuentas en Twitter para hablar de Sálvame, de La Pantoja incluso de lo del Consejo de Ministros y todo esto, pues entonces como que ya lo cool era irse retirando poco a poco de Twitter porque se iba a convertir en un Facebook. ¿no? Entonces, eh, no sé yo si tú como visionario, piensas, no, visionario. O bueno, o, <ríe> o piensas que puede llegar a convertirse en esto porque la gente que llevamos en Twitter ya desde hace tiempo nos estamos dando cuenta de que la calidad en algunos sentidos está un poco bajándose, ¿no? Que antes se, se subía... Sí, que hay más interactividad, más feedback, más lo que tú dices de la democratización, que te puedes meter con todo el mundo porque ahora también todo el mundo se está apuntando al carro, los famosos. Pero no sé si piensas que se llegará a ese extremo de que Twitter se infravalorará o coexistirá o seguiremos así, no sé... Yo creo que al final la herramienta acaba pereciendo y que probablemente Twitter en unos años ni siquiera exista, no lo sé, pero sí que esta nueva manera de comunicarse. Mmm, tan eh, directa con el, eh, el con los demás usuarios y, y tan en vivo con, con lo que se está emitiendo, eso va a permanecer e incluso se va a ir mejorando. ¿no? no sé si se llamará Twitter o cómo se llamará. Es verdad que Twitter ahora se ha masificado, todo lo que se masifica tiende a perder calidad, pero a la vez se nutre mucho de, de, de gente que en principio no eran o no éramos, no sé si yo lo soy, pero el, los típicos frikis más de la tecnología o de las redes sociales o de todo eso, ¿no? Y sí que ya interesa a gente que en principio no era tan.. Mmm, Core de eso y sí que están es más representativo de la sociedad real. Obviamente, aún falta muchísimo. En Twitter eh, hay 5 millones y medio de cuentas creadas, pero activas eh, el 80%. Son, eh, probablemente no sea el tráfico, lo genere medio millón de cuentas. Pero a mí no me disgusta el, el hecho de poder ver las opiniones de gente que en principio no son eh, mega gurús o mega habituales en Twitter. Ahí. Para eso están también las listas, eh, para eso también está el dejar de seguir a alguien que no te interese. Es verdad que muchos trending topics han pasado ya a ser un poco tontería, pero bueno, hay un montón de cosas que todavía son de valor y las que irán surgiendo porque Twitter y la tele cada vez están más de la mano. ¿Pero no crees que llegará a un extremo como Facebook, ¿no? que se convertirá al final en pato de vecino? O en la... No lo sé, creo que Twitter en principio como es una herramienta más complicada de uso tiene ese, ese impedimento, ¿no? al final escribir con una arroba y con una almohadilla delante no es intuitivo, no es habitual, entonces siempre habrá mucha gente que, que eso lo rechace. Nunca llegará a ser algo tan fácil eh, de utilizar como un Facebook, pero no tengo ni idea de por dónde puede ir. <ríe> Nada, a ti. Bueno, yo por aquí que, que quería decir primero que no estoy para nada de acuerdo en eso que has hablado de las generaciones porque yo soy del 86 gusta, y rebobinaba con Bolivic mi cinta de chucha, sabes, para que te haga una idea. Muy bien, así me gusta. Y después quería preguntarte, ¿tú que has vivido? Tanta evolución, ¿no? Como hemos vivido algunos de, de la generación de los 80 y que aparte has trabajado ya desde dentro de la televisión ¿Hacia dónde crees que va esto de la televisión eh, social? ¿Cómo ves que se va a ir involucrando más al público en este tipo de en las programaciones y en todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo ves que está evolucionando el tema? Bueno, ahora creo que las cadenas lo que hacen básicamente es poner un hashtag, intentar ser trending topic y ni siquiera monitorizar eso. Algunos hacen alguna cosa más, otros menos, pero es una etapa muy beta todavía. Eh, una de las patas muy importantes es la monitorización, la analítica, la, el, el análisis de datos cuantitativos para ofrecer luego datos cualitativos. Es decir, mmm, vale, he tenido todos estos tweets y todas estas menciones, pero ¿para qué? ¿Me ha funcionado? ¿Esto repercute en el producto final? Eh, la marca que patrocina esto con un placement o con un branded content eh, ha salido bien parada, no ha salido bien parada, para las marcas tiene mucho sentido. Mm... Bueno, no sé. Eh, creo que todavía estamos en una fase de verdad muy experimental hay cadenas muy grandes o, o programas muy grandes que hacen cosas muy raras hay otros más chiquititos que hacen cosas muy chulas pero de verdad entrar en el contenido desde el minuto uno y generar algo desde el guión lo hacen muy pocos eh, crear un episodio vía twitter en el cual los propios guionistas eh, desde el proceso de creación de la serie eh, hagan tramas para redes sociales eso yo lo hice en su día con el barco hace tres años, pero en España no se ha vuelto a hacer. Mm, cuesta mucho, hay mucha producción detrás, guión, eh, producción ejecutiva, dirección, son demasiadas cosas para que luego al final sea un eh, tweet lo que se queda. Por eso tienen que ir detrás las marcas y e impulsar eso. En los procesos de venta de, de, de series, por ejemplo, mm, interesa que todas esas acciones transmedia o de social TV vayan de la mano porque al final todo suma. Pero como es tan difícil de medir y estamos todavía en esa fase de que no sabemos cuál es la medición real y probablemente nunca habrá un ROI como lo hay en otras cosas ¿no? si ahí pones una valla o, o, o los anteriores que han venido mmm, ellos, ¿cuál es su ROI? pues si realmente si hay gente que, les, que luego les acaba contratando, que viene de aquí y ellos saben que viene de aquí pues ese, ese es su ROI, ¿no? pero si no es muy difícil de medir todas esas cosas entonces en estas cosas sí que queremos siempre ¿dónde está el ROI? ¿Dónde está? medir la inversión, lo que queremos al final es, no sé Pedir demasiado, ¿no? No sé. Si te he liado más o okay, qué, pero... Hola. Hola. Hola. Eh, hola. hola. hola. Hola. Hola. Hola. Eh, hola. Bueno, al hilo de lo que estabas hablando, exactamente no sé cómo se monita, no convertirá en dinero, ¿vale? Bueno, no me salía la palabra. Eh, esa relación de, de programa de televisión con Twitter, pero sé... Vamos, porque lo sigo y sé el éxito que ha tenido, que hay programas de la sexta, por ejemplo, que utilizan mucho Twitter, que, que de hecho se convierten en trending topic salvados. cada la noche, salvados, el intermedio, sí. y que de hecho, por ejemplo, el intermedio estuvo durante mucho tiempo haciendo como experimentos sí. ¿no? con un ejército de sí, los... estos niños los que le decían. Sí no sé exactamente solo realmente cómo se traslada trasladado si es más branding o, o qué pero pero es cierto que eso ha tenido por lo menos de la sí, parte del sí, sí. usuario ha tenido éxito ¿no? sí ah, de... perdona aquí, ahí está, aquí. ah vale sí eh, ha tenido éxito claro pero do, eh, eh, y me encanta ¿eh? o sea yo soy partidario de que tenga éxito y hacer esas cosas, aunque de verdad aún no se pueda medir el resultado total, pero eso al que al que gestiona el contenido y al que re, al responsable de la cadena normalmente le da igual. Eh... Pero por ejemplo, vamos, te digo porque lo veo y me río muchísimo viendo el intermedio. Ellos utilizan Twitter de hecho y, y se basan mucho parte sí. de sus contenidos se basan en lo que la gente dice de Twitter. Sí. Sí, es verdad, y el hormiguero también. Eh, salvados es, es un ejemplo de, de, de televisión social cuando en realidad muchas veces lo que hace es usar solo un hashtag, no a la vuelta de publicidad. Sí, es verdad que esos son dos mejores ejemplos, el que tú dices del intermedio también. A mí me parece ideal, o sea, me parece muy bien que, que, que el propio contenido que ha generado el usuario o que proviene de las redes sociales en base a una escucha activa, luego tenga hueco en el programa. O sea, me parece fantástico. No, lo que, lo, lo, es que, yo, lo, lo ¿no? que yo sí creo es que lo utilizan como un contenido más eh, que me parece fenomenal y que tampoco se le debe buscar un retorno eh, monetizable como todas las cosas nuevas que salen, mmm, porque probablemente es muy difícil de, de medir, ¿no? pero no, no todo el contenido proveniente de redes sociales que luego de la vuelta y vuelva a un programa a mí me parece fantástico antes de continuar quiero hacer un llamamiento a las personas que van a colaborar en el Harlem shake vamos a hacer vamos a intentar hacer un harlem shake dentro de cinco minutos. No. No sé, por ahí parece que hay gente, no sé dónde están los, tel los teléfonos, los micrófonos. Hola. Perdona, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Ahí, vale, vale. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, justamente siguiendo el tema de, de, la, de, la o sea, de cómo se está utilizando Twitter en la televisión. Porque creo que, bueno, me gustaría saber tu opinión por qué todavía no se sigue el contenido que el espectador quiere, ¿no? Es decir, si se crea un hashtag que se monitoriza lo que tú decías, pero ya está, no no se está preguntando, excepto en Sálvame, que sí a veces lo hacen que preguntan algo, pues no sé, ¿te gusta cómo va vestida Carmele? ¿no? Tonterías, y la gente responde y sí se da la respuesta en directa y, y se interactúa con la propia Carmela en directo, ¿no? <risa> que creo que lo que al final es lo que engancha, porque sí que estoy viendo que, que, que lo que yo escribo se le está haciendo caso en directo, ¿no? ¿Por qué no se hace todavía eso? ¿Por qué? Según tú, claro. Pues eh, no lo sé. Eh, en los programas en directo cada vez se hace más a veces con poco acierto y sobre todo leyendo las cosas positivas que también pues al final es solo querer quedarse con lo bueno en los programas que no son en directo es muy difícil en la ficción es imposible si no lo has eh, guionizado previamente pero en eh, no sé, eh, yo creo que hay, hay ejemplos como Sálvame que decías que cambian incluso el hashtag dependiendo del personaje, el debate que haya, o, eh, Nacho Polo pelea o Sandoval discusión y acaba de pasar uno y luego otro, ¿no? Eh, no sé, ahí creo que es una etapa de ruido, de vamos a intentar conseguir volumen ellos hacen eso, cambian el hashtag cada poco. Otras producciones de otras cadenas, por ejemplo, la antena 3, cambian el, el número del episodio detrás, ponen, por ejemplo, el barco, 34. Y, y cada uno tiene su estrategia. No sé cuál es mejor ni es peor, porque yo no, lo, no he hecho KPIs de eso, pero al final el que decide probablemente no tenga mucha idea de, de redes sociales. Entonces es bastante pelea hasta que, hasta que se van introduciendo. Hola, buenas tardes. A ver si ahora se me oye mejor. Voy cogiendo no veo, práctica no. ah, con, ahí, el, vale, con vale. el micrófono. Yo soy Juan, encantado. Gracias por tu ponencia. Gracias a ti. El día de Andalucía observé, eh, no recuerdo exactamente las palabras, ponía... Eh, viva Perdón. Andalucía, viva Andalucía, algo así. Perdón. Perdón. La cámara que va a hacer el Harlem Shake es la tuya. Vente para abajo y te pones en el escenario. Perdón, continúa. Total, que vi, eh, estaba el hashtag el número uno, ¿no? el primero de la lista. Y era algo que estaba promocionado. Eh, eso, eh, la, eh, eh, Explícamelo otra vez. Lo de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía. ¿Sí? Bueno, sí, que ha habido mucha polémica la información la, pasada, ¿no? la recibí después leyendo tweets, porque la gente decía qué vergüenza que se sí. esté ganando, gastando dinero, sí. como está la economía. ¿Es posible que lleguen los partidos políticos también a inundarnos de hashtags patrocinados? Hombre, claro. Sí, sí, sobre todo porque se lo pagamos nosotros, ¿no? Y luego eh, con sobres. Pero, pero eh, ese caso que tú dices tendríamos que ver exactamente cómo ha sido. Ha sido un tweet promocionado durante 24 horas. Yo sé lo, el precio de, de eso, eh, habría que ver cuál es el retorno, eh, solo, no solo en seguidores, sino bueno, el ruido que se ha hecho, mucho ha sido malo, es verdad que ha habido muchas críticas, no sé, eh, es que habría que analizar el caso en concreto. Igual hay mucha gente en Latinoamérica que ha llegado a, a, a eso gracias a, a ese promoted tweet, ¿Tweet? no lo sé. Cada caso, yo lo, a mí no me parece tan fuerte eso, ¿eh? en concreto, ese caso no me parece tan fuerte. Lo que pasa es que, claro, sí se ha dicho, joder, estando como están las cosas, ¿por qué se lo gastan en, en una acción en redes sociales cuando podría podría ser acciones no pagadas, ¿no? Es decir, un encuentro con bloggers o, o una acción en social media con una consultora y una agencia a varios meses eh, de captación de fans sin pagar directamente un tuit, bueno... Al final eso, si te funciona, es que habría que analizar cada caso. Yo ahí no me mojo. Gracias a ti. Bueno, no sé si hay más preguntas o no. Si no, luego ahora tomamos una cerveza y hablamos tranquilamente. Ahí hay alguien. Perdón, se acabó hace un buen rato el tiempo de las preguntas. Bueno, hablamos ahora. Un buen aplauso para él, por favor.